El libro de Job, capítulo 15 Entonces Elifaz, el temanita, respondió y dijo ¿Acaso un hombre sabio respondería con un conocimiento tan vacío que no es más que un montón de aire caliente? ¿No discutiría con discursos inútiles usando palabras que no hacen ningún bien? Pero tú estás acabando con el temor de Dios y destruyendo la comunión con Él. Son tus pecados los que estaban hablando, y estás eligiendo palabras engañosas. Tu propia boca te condena, no yo, tus propios labios testifican contra ti. ¿Fuiste tú el primero en nacer? ¿Naciste antes de que se crearan las colinas? ¿Estabas allí escuchando en el consejo de Dios? ¿Acaso la sabiduría solo te pertenece a ti? ¿Qué sabes tú que nosotros no sabemos? ¿Qué entiendes tú que nosotros no entendamos? Tenemos entre nosotros ancianos, canosos, mucho mayores que tu Padre. ¿Las condiciones que Dios proporciona son demasiado pocas para ti? ¿No te bastan las suaves palabras de Dios? ¿Por qué te dejas llevar por tus emociones? ¿Por qué tus ojos relampaguean de ira que te vuelves contra Dios y te permites hablar así? ¿Quién puede decir que está limpio? ¿Qué ser humano puede decir que hace lo correcto? Mira, Dios ni siquiera confía en sus ángeles. Ni siquiera los seres celestiales son puros a sus ojos. ¿Cuánto menos puros son los que están sucios y corrompidos, bebiendo en el pecado como si fuera agua? Si estás dispuesto a escucharme, te lo mostraré. Te explicaré mis ideas. Esto es lo que han dicho los sabios. Confirmado por sus antepasados, Aquellos a quienes solo se les dio la letra antes de que los extranjeros estuvieran allí. Los malvados se retuercen de dolor toda su vida. Durante todos los años que sobreviven estos opresores, sonidos aterradores llenan sus oídos, e incluso cuando piensan que están a salvo, el destructor los atacará. No creen que escaparán de la oscuridad. Saben que una espada los espera. Vagan en busca de comida, preguntando dónde está. Saben que su día de oscuridad está cerca. La miseria y el tormento los abruman, como a un rey que se prepara para la batalla. Agitan sus puños en la cara de Dios, desafiando al Todopoderoso, atacándolo insolentemente con sus escudos. Han engordado en su rebeldía. Sus vientres se han hinchado de grasa. Pero sus ciudades quedarán desoladas. Vivirán en casas abandonadas que se desmoronan en ruinas. Perderán sus riquezas. Su riqueza no perdurará. Sus posesiones no se extenderán por la tierra. No escaparán de la oscuridad como un árbol cuyos brotes se consumen en un incendio forestal, el soplo de Dios lo hará desaparecer. Que no confíen en cosas sin valor, porque su recompensa será inútil. Esto se pagará por completo antes de que llegue su hora. Son como las ramas de los árboles que se marchitan, como las vides que pierden sus uvas inmaduras o los olivos que pierden sus flores. Porque los que rechazan a Dios son estériles, y el fuego quemará las casas de los que aman los sobornos. Planean problemas y producen el mal, dando lugar al engaño.